Hola mi gente, yo soy Gogeta el Implecable, y hoy les traigo la continuación de la historia de Dragon Ball Z Kakarot. Como recordarán estamos en la saga Saiyan, ahora mismo. Esta no, nos tocó con Gohan, estamos ahora mismo con Gohan. En su arduo entrenamiento. a ver, no podemos correr. una casita Nanita no podemos hacer prácticamente nada además si pueden ver no, no, que no se puede hacer mucho la verdad en las comunidades tenemos a estos personajes y si aquí les apuntamos podemos ver que nos pueden dar de puntos extra, depende con qué personajes le vamos a, a unir, en este caso nos interesa mucho lo que es la comunidad z y vamos a mejorar lo que es a Goku primero, le vamos a dar todos estos regalos esto principalmente es para poder subirle el nivel de de la comunidad y poder desbloquear unos bonos, unos bugs, a ver le vamos a dar todo, ok subió me dieron un regalo, seguimos subiendo, estamos muy cerca de llegar al máximo, bueno llegamos hasta ahí, como podrán, eh, como podrán ver aquí al lado de podemos ver todos los buffs que nos van a dando según el nivel que vayamos adquiriendo y básicamente son los mismos buffs pero te van dando el mayor porcentaje o sea que va a ser cada vez más grande ese porcentaje como no tenemos muchos más personajes no podemos... a ver, aquí podemos ver con qué personajes los podemos unir pero no nos conviene, a ver en esta comunidad Todavía no, vamos a tratar de unir aquí todo lo que podamos, los personajes que tenemos actualmente. No importa que no sean de esta comunidad, lo que queremos es que nos aumenten dos puntos y poder, como ven, ya desbloqueamos. <risa> a los mentirosos les reserva un lugar especial en el infierno. Qué <risa> desgraciado es <el> Mario Sama. <risa> Qué desgraciada es Mario Sama, Bueno, como pudieron ver, nos conseguimos el buff de 1% extra de ataque aquí. Bueno, es 1%, pero es extra de daño que tenemos. Una A ver. Está bien débil este Gohan, Tiene mucho aquí, pero está bien débil. Ni te creas lo que estás tan solo. Madre mía. Tengo hambre, dice el dinosaurio. corre, se ha dicho, Imagínate tú si vieras eso en la vida real. ¡Madre mía! Tú ya hablas no, el dinosaurio, río, Se quedó medio tonto este men... Quedó tonto el dinosaurio, sí. ¿Dónde está este güey? No ¡Unida <risa> <risa> <risa> <risa> no voy <have> a <risa> Chistoso ese va. ideal. Bueno, ahora nos toca... Che, ]あの Piccolo. Bueno, vamos con Picoro. <coughs> Makenko Sapo ya está disponible. Ok. <coughs> Perdón por esos gallos. A ver, tenemos personaje. Este es el nivel de poder de Picoro. Está bastante alto. De hecho es más alto que el de Raditz, como sabrán Raditz tenía 1300 y pico de unidades de poder, este pico ya es más fuerte que, que Raditz. A ver, tenemos aquí unas habilidades, a ver si le desbloqueamos, poder supremo, ok. Creo que ni mucho más vamos a poder desbloquear porque no, no tenemos fichas, ya las iremos consiguiendo. Y en cuanto a los super ataques, vamos a escoger el Makanko Zafo. Que sería el ataque más poderoso que tuviéramos Bueno, excepto onda explosiva Nos ponemos poder supremo y listo Vamos a subirle un poco de poder Deben de haber enemigos por aquí A ver... ¿En serio? ¿Ningún enemigo? ¿Alguien? Es que aquí puedes enfrentarte a los enemigos y... Ir subiendo poder, bueno si no es eso al menos voy a esto? A ver, déjame ver qué fichas son las que me hacen falta para ir subiendo las habilidades. Por ejemplo esta, dice que necesitamos las verdes, principalmente son las fichas verdes. Pues si sí, las fichas verdes hay que conseguirselas ahorita prioridad. Farmeo unas fichas verdes y continuamos. Le dimos el golpe potente, ok. Hemos terminado. O da. SATE, ANO Ok, vamos a ir al árbol de habilidades, a ver si nos desbloqueamos, si ya tenemos onda explosiva de nivel 2. Oh. Porque qué voy a poner la onda explosiva? Porque es la que más daño hace. 放 この辺りにあり<笑> Vamos a coger unas manzanas por pues aquí. Zaco Todavía no hemos podido manzanas, あー! Madre mía. ¿Qué manzanas tienen que ser, Hay un montón de árboles de... Ah, pero es en esta zona. Ah, ok, ok. ¿Cuándo これ ¿Hm? A ver, ¡Con mia Qué raro, ¿no? ¡Hola, luna! Algo malo se viene. Algo muy malo. ¿Qué? Bécio, Tenemos que luchar contra los algo. ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué de ¿Qué ¿Qué no toca más que dar. No le hace nada, ¿eh? este güey ahora mismo es incluso más fuerte que Napa Como se Napa tiene como siete de poder Este men ahora mismo está mucho más fuerte ¡Makan ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cosas por cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, cut, cut! ¡Cut, Máximo poder, lo necesitamos. ¡Macan cosa pop! Tenemos un pop! ¡Macan cosa pop! ¡Macan cosa pop! ¡Mican cosa pop! ¡Mican cosa pop! ¡Mican cosa pop! ¡Mican cosa pop! ¡Mican cosa pop! ¡Mican pop! ¡Mican cosa pop! ¡Uf, uh, lo hemos derrotado! Está muy fuerte este men. Bien, nivel 6. Está excelente. ¡Madre mía! ¡Curleba! ¡Sayadina! ¡Curleba! ¡Curleba! ¡Curleba! ¡Curleba! ¡Curleba! ¡Curleba! Destruyó las de un solo ataque. ¡Más! ¿Ma? ¿Ma? ¿Sa? ¿Sa? ¿Sa? ¿Sa? ¿Sa? ¿Sa? 妊娠 6 ヶ月 Pico quedó paniqueado. Le dijo que lo va a lamentar. Pero por la paliza que le dio. No ven cómo ha quedado Picoro. Ha quedado pero más lastimado que con Raditz. Cuando luchó contra Raditz, por claro. Y me imagino que es tremendo poder que libera a Gohan. Una brutalidad. お腹 bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado eh, Si es así, denle like, suscríbanse Voy a dejar una tarjetita aquí arriba a la derecha Un video que es el capítulo anterior a este Por si no lo han visto Y también recuerden que en la descripción del video Les voy a dejar el canal de BJ Samster Por si les interesan sus videos pueden ir a checarlo esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.